Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a contar algo sobre la semana pasada y lo que nos pasó. Nos vemos en la segunda parte. Bueno, el lunes pasado se enfermó mi hijo pequeño, Damián. El domingo, de hecho, el domingo por la noche estaban los suegros y mi hijo empezó con mocos, un poco de fiebre. Eh, para el lunes se levantó y decía que tenía, le dolía mucho el estómago. Pues, hacía una semana o dos semanas, Cintia había tenido eh, gastroenteritis. Y pensamos directamente... Y ella había tenido un poco de fiebre. Y pensamos, bueno, es lo que tiene. Gastroenteritis, dolores de estómago. Y seguíamos con eso, pero no se ponía bien. No se ponía bien. Al final fuimos a, a ver, um, a, a urgencias, a, a hablar con el médico. El médico super bruto. Bruto. Y él decía, bueno, no sé... Y estaba haciendo mal muchas cosas a mi hijo que no me gustó, eh, nada, lo que, lo que hizo, pero al final él dijo debería ir al hospital, pero os voy a mandar un poco de, de, de paracetamol y él puede tomar un poco de paracetamol. Si se pone mejor, está bien. Si no, mejor ir al hospital. Pues eh, se tomó un poco de paracetamol por primera vez en su vida eh, hay que destacarlo y eh, se, se puso un poco mejor pero no mucho mejor pero luego tenía hambre y se comió un, una hamburguesa y pensamos vale, vamos a, vamos a dejar que, que duerma a la noche y si por la mañana si sigue con el dolor vamos al hospital pues efectivamente por la mañana el martes todavía tenía el dolor. Y fuimos a, a Torrejón, al hospital de Torrejón. Cintia entró porque solamente ella podía entrar sola con, con Damián. Y después de hacer unas cosas, decían, ah, a lo mejor sí es gastroenteritis o, o podría ser eh, eh, salmonela porque habían retirado los huevos Kinder por salmonela aquí en España. Pero poco a poco se daban cuenta de que no, tenía posiblemente apendicitis. Pero no era apendicitis aguda, decían. Luego, luego, un, sabes, un ecografía, una ecografía. Y, y sí, dijeron, efectivamente, sí, tiene apendicitis y tenemos que operar hoy, el martes, joder. Qué, ¡Qué susto! Qué, qué, ¡Qué estrés! Pues sí, ese, esa tarde eh, le operaron y descubrieron que sí tenía eh, el apendicitis aguda que estaba a punto de perforarse. Entonces eh, estuvo o sea, ingresado en, desde el martes hasta el viernes se permitía que estuvieran dos personas en la habitación. Entonces, Cintia y yo pasamos eh, tres noches, martes, miércoles, jueves, tres noches, en la habitación del hospital, que no es como un hotel. Eh, entonces había una silla y un banco, un, un sofá y una almohada que, en, en mi opinión, no era una almohada, sino que era una piedra con forma de almohada que yo usaba. Justo ahora ya tengo la espalda más o menos bien, pero tres noches en ese... ese un, una, un banco, un sofá, pero viejo. Eh, fue una experiencia, la verdad, horrible, horrible, de, de mucho trauma. Pero para nosotros y para Damián, por muchos motivos, eh, no, no vale la pena explicar todo, pero claro que es una operación eh, fuerte, eh, pero bien. Pero lo gracioso de la semana, decían dos personas en la habitación en... en en cada momento dos personas, dos personas. Pero luego, claro que Mercedes y José y Elena y Lorenzo, todos querían estar y ver a, a Damián y, y pasar tiempo. Entonces se metían, se metían y, y nos echaban la bronca mucho. De hecho, creo que nos, nos, che, nos echaron la bronca cinco veces, seis veces. Primero nos echaron nos echaron la bronca porque estábamos en la habitación con, con mi hijo sin mascarilla porque estábamos en la habitación y entraron hay que ponerse la mascarilla y bueno bueno total que teníamos que poner la mascarilla ponernos la mascarilla cuando entraban ellos y al salir no, nos la, la quitamos eh, luego nos echaron la bronca por tener hasta a, a, a cinco personas en la habitación y luego nos echaron la bronca por salir al pasillo a andar. Es que la, en la operación tienen que inyectar aire al, al abdomen de, del niño, así que después tienen mucho dolor con ese aire y tienen que andar para, para moverlo, para tirarse pedos, cosas así, er, eructar. Entonces estábamos andando y ellos, no, no se puede estar en el pasillo, no se puede, oh, joder. Entonces, no creo que, que, que fuéramos los mejores eh, invitados. Creo que les, eh, estaban, cuando salimos, creo que estaban muy, muy eh, eh, felices de vernos salir. Pero bueno, ahora está en, en la casa mi hijo y está mucho mejor. Todavía está con antibiótico, termina en dos días, pero se, está, se le está curando todo y, y está mejor y está feliz y, y feliz de estar en casa, Joder, todos felices de estar en casa. Dios, no hay nada como estar en tu casa después de pasar unas noches en el hospital y no, no puedes dormir en el hospital no no te dejan dormir trabajan por la noche y entran y hacen cosas y cambian oh, dios pero al, al cirujano y a toda la gente muchísimas gracias porque habéis hecho un trabajo fenomenal la experiencia no quiero vivirla de nuevo pero bueno por lo menos ya está hecho mi hijo mejor y sin sin ningún problema mayor, vamos a decir, ¿vale? Entonces, eso es todo, ha, ha sido mi experiencia. Uf, ¡Qué trauma! Necesito yo, necesitamos, Cintia y yo, terapia, seguro, terapia. Vamos a tener que hacer un, un poco de terapia eh, mutuamente, ¿no? Hacernos terapia. Bueno, entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.